Buenas tardes a todos y a todas. Espero que hayáis disfrutado de estas vacaciones de verano y bienvenidos a un nuevo curso del Club de Lectura que vamos a tener desde septiembre de este año hasta, hasta julio del año que viene. Hoy vamos a empezar a leer un libro muy, muy interesante que es La vida de, de Pedro Saputo, de, del autor Bradio Foz. Un libro muy interesante de, de leer. Eh, va, vamos a va, empezar ya. A le, a leer, voy a compartir pantalla. Vamos a empezar por la página 17 del, del, del episodio número 1 y, y vamos a leerlo entre todos y todas juntas. Un consejo importante: eh, cuando vayáis a leer, cuando va, vaya a leer una persona, se tiene que desactivar los micrófonos para establecer una buena comunicación cuando nombre a una persona de, de, de, tiene que activar el micrófono para que lo lea voy a compartir pantalla desde mi ordenador para que lo veáis eh, cuando usted me avisáis está, ¿se ve bien la pantalla? Sí. sí, Antonio, se lee Sí Espera, voy a ver quién se ha desconectado eh, ya eh, eh, Sí, empezamos eh, lee de club de, primero va a leer eh, Fundación Persona Zamora. Hola, buenas tardes. Laura. Sí. sí. Buenas tardes. Sí. sí. Raúl. Bienvenido. Bendito sea Dios. Menos mal que yo, Raúl No he escrito este libro, un libro que recoge todas las aventuras que vivió de verdad. Nuestro protagonista, Pedro Zaputo, el gran Pedro Zaputo, con virtudes y talento. Vale, sigue sí, verdad Ay. con este libro que he escrito me pagará el mundo me da no he escrito el libro internet. Pero... Ni... Pensar, es saber que es un libro que gustará y de tránsito por favor sí. que se lo pones más grande a tránsito Sí. Okay. Se, se ve bien así tránsito no, escrito, no, no, no, no, no, no, no, libro libro libro por que por, por interés. Interés. mi recompensa no, no, recompensa saber es saber saber que es es libro. Un libro. Ya acabé. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Gustará? ¿Gustará? ¿Gustará? ¿A mucha? ¿A mucha gente? ¿Qué? ¿Qué ve Nuria Un libro que te da y escucha. Yo, Yo visto Sigue sí, la, Laura. ¿Qué buen rato pasará la gente? Lo lee, Cuando lo lea, lea cerca de la semenea encendida en invierno. Sigue sí, lo... Francisca. Sí. Pasa. Por eso querido al lector, te aviso que con este libro te vas a enterar. A entretener. ¿En qué significa Fundación Personas la frase bendito sea Dios? Ay, venga, Lena. Esta expresión significa gracias a Dios. Que uso para alegrarse, para lo que ha Para alegrarse, ¿no? Sí. Ahora le toca el turno a Paco, de Almu a Paco de Mairena eh, Paco, enciende el micro Sí Sí, se te escucha en nuestra historia comienza a Bolevar, un pueblo de Lagón, que está en los quilometros de Hueca. En el pueblo había una un torcella y vivía solo porque al cumplir 15 años, su padre murieron. Su padre se llama Antonio Juana. Esta torcella era pobre solo tenía en su casa en la calle, que se llama Alonso afuera. Trabaja la y cocinera de bodas y fiesta animaba a todo el mundo, cantando, tocando panadero con la liga Era una mujer y gente amadora, aseada y amable. Todo el día vivía la gente rica y no deseaba la cosa mala a nadie. Una mujer querida, respetada, a por si una mujer honrada, atada, descartada. Con cara era no una ni guapa ni fea. Su guapo regalo con un kilo de más, bella con la loca elegante. ¿Cómo se llamaban los padres? Los padres de, de la doncella. Antonio y Juana. Correcto. Eh, ahora le toca a Juan Fran. Juan Fran, te toca. Aquí sí. toca. Una mujer. Una mujer activa para la gente del pueblo. Que tenía mucho Juan Fran, está con, continúa, continúa leyendo. Si quieres leer desde el principio otra vez. Que no quería casarse. Y lo decía de manera que a ninguno les ofendía. Y esta mujer no quería amores ni casadas. Porque fue bueno, empezaba a ser más. Una gitana del pueblo le contó una profecía. Gitana. De casa, gracia, se casa, de esposo, esposa, lágrimas y pena y dolor. Por cierto, solo tu amor y el fruto será generoso. Desde entonces, la mujer decidió que nunca se, se casaría cuando cumplió 20 años. Seguía, soltera, la gente del pueblo la miraba claro, porque una mujer... A su edad ya debería estar casada y con varios hijos o hijas. Eh, Juan Fran, ¿qué es una profecía? Profecía será... cumplió 20 años. Okay, una profecía lo pone aquí eh, eh, Juan Fran. Lo pone aquí en eso, de color gris, a la derecha. Hacer una profecía. Vale. Vale. Así una profecía a determinar el futuro. Correcto. Ahora le toca turno a Angelita. ¿Qué es eh, Angelita está aquí, lo estoy compartiendo con el ordenador. Es página 20. Sí, sí, sí. De repente, de repente un día día la mujer de su gente despertó y estaba embarazada de seis meses. La gente del pueblo se sorprendió con la noticia. Al principio no creían que era verdad, que fuera verdad, pero sabían, sabían Pero sabían, sabían que era, pero sabían que era una mujer honesta. Y a ver, sabía, no sé, honesta. Y al ver su tripa hinchada, no tenían dudas de que estaba embarazada. Pasado un tiempo, dio salud a un niño. Era un niño grande y hermoso. La gente tenía mucha curiosidad. Por saber quién era el padre. Gente de Andrea. ¿Quién es el ¿Quién padre? Es el padre. Madre. Madre. Por ahora, por ahora, por ahora, por ahora es, es mío, es mío de y de Dios. De Dios. Y ella siempre respondía, siempre respondía, día, siempre respondía a domingo. el juicio y la lugar del pueblo. pueblo sin saber, el saber el el y, ella y ella siempre, siempre respondía respondía a lo mismo padre es mío, mío y de Dios, y de Dios. Así, así que nadie, nadie preguntó nadie más. más la, la gente, gente creía, creía que era un milagro Angelita, ¿a quién dio luz la, la, la, la mujer? pues dio a luz a un niño correcto Ahora le toca el turno a Maricruz. Cruz. El día que 21. Sí. Sí. Una tarde. El día que Sí. A Natal. Sí. A padrino. Sí justicia eh, y Cindy reunieron a todos los vecinos y vecinas e hicieron una propuesta para decidir quién sería el padrino. Justicia, querido vecino y amudeba, todos sabéis que la hija de Antonio y Juana de la calle uno de fuera ha tenido un hijo y no tiene padrino para su bautizo. Para decidir quién va a ser el padrino, pues vamos a echar suerte. No, Gracias. Todos no, no. los nombres de vecinos y vecinas se escriben en un papel. Echamos los papeles con los nombres escritos a este cubo y luego los mezclamos. Los tres primeros papeles yo cojo. Serán los posibles padrinos del niño. Todo el mundo tendrá que votar a una de las tres personas para que sea el padrino. La persona que más votos tenga será el padrino de Botis. ¿Quién será la persona que, que el par, quién será el padrino? Mae, Maricruz. Pues será el representante del ayuntamiento de los pueblos. Con correcto. Eh, eh, ahora le toca turno a Antonio. Antonio, te toca página veintidós, Antonio, ah. gente, audeva, bien. Sacaron los nombres de dos nombres y el nombre de una mujer. Todo el pueblo votó a la mujer, menos seis personas que votaron a lo, los dos hombres. Eran una mujer joven. También la gente del pueblo la aceptó. Como Madina el botizo. Sabió un hombre rico en el río, que no vía bien que una fuera marina La marina y su familia se pusieron muy contentos. El niño llamado Pedro fue muy querido por todos los vecinos y vecinas. La gente tuvieron varias semanas hablando su en mi cemento a Pedro. ¿A cómo se llamaba el niño a... Antonio? Amudemar. Mar. Eh, eh, ¿Qué nombre Amudeva. le pusieron al niño Antonio? Amudeva. abudeba Correcto, pero ahora le a toca ver. turno a, a, a ver. Eh, vamos a, por, a comenzar otra vez a leer el capítulo de nuevo por, para dar la oportunidad a gente de que todavía no ha leído. Eh, a, a, a ver... Ya, aquí Aquí está. Eh, le, le toca a pero a David. Ah, ¿Me toca. Una sí. Voy. Sí. Bendito sea Dios. Menos mal que yo, Vlaudio Frost, he escrito este libro, un libro que recoge todas las aventuras que vivió de verdad. Nuestro protagonista Pedro Saputo, el gran Pedro Saputo, con tantas virtudes y talento. Eh, con continúa David. Que lo ¿Me toca? Sí, continúa. Vale. Por este libro que he escrito, ¿qué me pagará el mundo? Me da igual. No he escrito el libro por interés. Me compensa es saber que es un libro que gustará a mucha gente. Continúa. El libro genera, ¿eh? Continúa, David. Vale. Un libro que leerás, disfrutarán, personas jóvenes y viejas, personas lindas, listas, y no tan listas. En los pueblos o en las ciudades, buen qué buen rato pasará la gente cuando lo lea cerca de la chimenea, encendida en invierno. Por eso quería lector, Eh, David, ¿cómo se, llama, ¿cómo se llama el escritor que ha hecho ese, ese libro? Pues Miguel. Eh, lo pone arriba del todo. Braulio Fos. Correcto. Ahora le toca turno a Aspadeza. Aspadeza, os toca a vosotros. Vale, empieza Rosa. Nuestra historia comienza en Amudebas, un pueblo de Aragón, que está a 18 kilómetros de Huesca. En el pueblo había una doncella que vivía sola, porque al cumplir 15 años sus padres murieron. Sus padres se llamaban Antonio y Juana. Esa doncella era pobre. Perdonad, no se os escucha nada. Esta monceria era pobre y solo tenía su casa, en la calle que se llamaba el fondo de afuera. Trabajaba de la bandeja y cosmera, sin y fiesta. Animaba a todo el mundo, cantando y tocando banderos con alegría. ¡Sigue tú! Era una mujer inteligente, habladora, aseada y amable. No tenía envidia de la gente rica. No deseaba cosas malas a nadie. Una mujer y respetada en el pueblo. Por ser una mujer honrada, casca y respetada. Su cara era redonda. ¿Cómo se llama esto? ¿Os parece cómo se llamaba el pueblo? ¿Dónde está rodada la historia? ¿Cómo se llama el pueblo? ¿El Correcto. Ahora le toca a Mónica. Mónica, te toca a ti, adelante. Hola, buenas tardes. Sí. Una mujer atractiva para la gente del pueblo, que tenía muchos pretendientes. Algunos de los pretendientes eran personas ricas, pero, pero a, a todos ellos les decía que no quería casarse y lo decía de manera que a ninguno le ofendía Esta mujer no quería morir ni casarse, porque cuando empezaba a ser moza, una gitana del pueblo le contó una profecía. Sí, gitana, si casas, habrás esposo. La ten el dolor. Concierta solo a tu amor y el fruto será generoso. Eh, no veo. Continúa Desde leyendo, ya. Mónica. Se bueno, decidió que nunca se casaría. Cuando cumplió 20 años, seguía soltera. La gente del pueblo la miraba raro, porque una mujer a su edad ya debería estar casada y con varios hijos o hijas. Eh, ¿Qué quiere decir eh, que es una moza, Mónica? Mm. Significa cumplir 14 años. Correcto. Entonces, que la niña así, la mayor? Correcto, Mónica. Ahora le toca el turno a Garagune, país Vasco. Eh, de repente, un día la mujer despertó. Y estaba embarazada de seis meses. La gente del pueblo se sorprendió por la noticia. Al principio no creían que fuera verdad, pero sabían que era una mujer honesta. Al ver su tripa hinchada, no tenía dudas de que estaba embarazada. Pasando un tiempo... Dio a luz a un niño. Era un niño grande, hermoso. La gente tenía mucha curiosidad por saber quién era el padre. Gente de Amudebar. ¿Quién es el padre? Madre, por, por ahora es mío y de Dios. Ella siempre respondía lo mismo, el justicia y el cura del pueblo es, es, insistían en saber quién era el padre, pero ella siempre respondía lo mismo, no. madre, es mío y de Dios. Así que nadie preguntó más. La gente creía que era un milagro. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es el justicia, Garaguni? ¿El justicia? Eh, sí. Era una persona que se encargaba de resolver problemas entre vecinos y vecinas. Era una persona muy respetada y con autoridad bueno eh, ya que hemos leído todo eh, es que queda solo esta es ya ya, ya hemos leído todo eh, el, el libro y ya hemos leído todas las personas que, que hemos que hemos que hemos leído el texto en el culo de la lectura ...¿qué tal os ha parecido el libro eh, Zamora ...¿qué tal os ha parecido ese capítulo Vamos a ¿Qué les parece. Bien, bien. Ha eh, parecido muy bien, Maricruz, ¿qué tal os ha parecido? ¿Qué, ¿Qué cosas os ha llamado más la atención de este capítulo? Bien. Oye, mira, tengo aquí una chica también que quiere leer. Sí. Aquí ha leído una. Maribel. Sí. Eh, Maribel, si quieres. Ley. Vale. Vale, espera. El altavoz. Espera, ¿eh? Antonio. No quiere que Sí. Sí. Apuntaré en la próxima sesión en la página de Crule Lectura. Vale, gracias. Muchas gracias. ¿Qué? Si queréis, ¿quién, ¿quién quería leer? Maribel. Maribel. Maribel. Sí, empieza Maribel. Maribel. El día de bautizo el niño y ningún hombre quería ser que parino Entonces la justicia y el cínico de, un, de unido a todos los vecinos y vecinas. A, y si, hicieron una po, po, propuesta para decir, para decir quién sería el padrino. Justicia. Ah, que, eh, uy, quiero el vecino esa amuraba ah, ah, amuraba ah, Claro, sabían que la hija de Antonio y Juana en la calle o no en fuera ha tenido un niño, yo y yo quiero parino, el bautizo para, para cubrir quién va a ser el padrino, lo vamos a echar a, a suerte de la siguiente manera todos los hombres de cara se de cara. vecino vecino ¿Sí? vecinas y, es, y está aquí en un papel eh, estamos los papeles de los hombres. Escrito. Escrito. este... Jugo. Y luego... Me... Me... Mecanos. Los, los tres papeles. Que yo coja será, será lo posible, farina del niño. Todo lo, el mundo está en, en vot votar a una de las tres personas para, para que. Sea el padrino. Persona que más gote tendrá será el padrino del bautizo. Eh, ¿qué, es? ¿Qué es el síndico? Síndico, no, es la que no Persona que no quede. Lo tienes a la derecha del todo. ¿Era un? Ayuntamiento en los pueblos. Bueno, eh, ya hemos terminado de leer. Os, os voy a dejar de compartir pantalla. Eh, eh, os, os, os, os voy a decir ahora mismo la próxima fecha y la próxima sesión de Club de Lectura de Planeta Fácil Va a ser el día 28 de noviembre a las 4 de la tarde. Miércoles 28 de noviembre a las 4 de la tarde. ¿Septiembre? Sí, 28 de septiembre a las 4 de la tarde. Y vamos a leer el segundo capítulo. o...? Septiembre, 28 de septiembre. ¿Antonio? Sí. Ah, vale, vale. sí. 28 de septiembre a las 28 a las 4 de la tarde y vamos a leer el segundo capítulo que está en la página en la página a ver eh, 24 20, no, en la página 25, perdona, perdonar, página 25, segundo capítulo, el 28 de septiembre a las 4 de la tarde. Bueno, espero que hayáis disfrutado esta en esa sesión del Club de Lectura. Y nos vemos el día 28 de septiembre a las 4 de la tarde. Muchas gracias por participar. Adiós. adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós, adiós, adiós chicos. Yeah, yeah, David. Adiós, Antonio. Adiós. Chao.